Hola niños, hoy vamos a aprender cómo repartir cosas en partes iguales, para ello vamos a utilizar el siguiente ejemplo imaginaros que quiero que repartéis 46 canicas entre vuestros mejores 6 amigos podríais hacerlo de, de muchas maneras, la primera podría ser repartir cada una de las canicas, una por una a cada uno de los amigos, dándole primero una a mi amigo Luis, otra a mi amigo Carlos, otra a mi amigo Pedro, pero es un proceso muy largo y aburrido, seguro que hay otra forma mucho más divertida de hacerlo, ¿verdad? Y esa es la división, atención, la división nos va a permitir repartir en partes iguales cualquier cosa, en una división tenemos dos números, el primero el 46 que es el dividendo y que es el total de cosas que quiero repartir por otro lado tenemos el divisor que es el número de personas entre las que las quiero repartir, en nuestro caso el número de amigos lo primero que hago en una división es fijarme en el 4 el 4 es más pequeño que el 6 del divisor por lo que no podría dividirlo al solo, tendría que pedirle ayuda al 6 y fijarme en el 46. Ahora que me estoy fijando en el 46, tengo que pensar en la tabla del 6. ¿Y por qué la tabla del 6? Porque el divisor es 6. Vale, pienso en la tabla del 6, y tengo que pensar un número de la tabla del 6, que multiplicado por 6 se me acerque lo más posible a 46, pero sin pasarlo, jamás puede pasarlo. Entonces yo en mi mente empezaría 6 por 1 es 6, 6 por 2 es 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, 6 por 5, 30, 6 por 6, 36. Ya me acerco mucho, pero todavía me puedo acercar más. 6 por 7, 42. Se me acerca muchísimo. ¿Podría acercarme más? Vamos a probar con el número siguiente: 6 por 8, 48. Se me pasa, no me vale entonces. Entonces me quedaría con el 6 por 7, 42. Y ese 7 es el que tengo que llevar a mi división. ¿Cómo lo llevo? Lo pongo debajo del 6, como en el ejemplo. Y pienso, 6 por 7 son 42. Y, y en, mi mente en mi mente escribiría 42 debajo del 46. Y pensaría, 42 menos 46... 4, porque desde 42 al 46 necesito 4 para llegar. De forma que en la división escribiría 4. ¿Qué nos encontramos aquí? Por un lado tenemos el dividendo, que como decía antes es el total que quiero repartir. Por otro lado, el divisor entre cuánto lo voy a repartir. Por otro lado, ese 7, que es el cociente y que me dice cuántas cánicas le repartiré a cada amigo. Y el resto el 4 que son las canicas que me van a sobrar en mi ejemplo en mi ejemplo a mis amigos carlos le daré 7 canicas a mi amigo José le daré otras 7 canicas a mi amigo pedro le daré otras 7 canicas así a cada uno de mis seis amigos y me sobrarán 4 canicas de esta forma he repartido las 46 canicas eh, de manera que todos mis amigos tienen las mismas canicas y me sobran cuatro. La división, por tanto, me permite repartir de igual manera eh, cualquier cosa.